Hola Gaby, bueno bienvenidos a nuestro local, vamos a mostrar, estamos en plena temporada de casa menor, y para ello vamos a mostrar un rifle de la marca Fox, el modelo Nitro Compact, en este caso el camuflado, con la culata camuflada, terminación camuflada que realmente está muy muy lindo, este rifle como lo tenemos acá puede venir con bipode, ¿sí? obviamente el bipode se pliega, se pliega y es extensible también, ¿no? si lo ahí se extiende. ¿Ah? Vamos a pegar, obviamente cuando lo llevamos, y lo extendemos o lo dejamos más cortito según la altura que necesitemos. Bueno este rifle es un rifle de nitro pistón en calibre 5.5, que tiene muy muy buena potencia, con un precio realmente muy, muy copado, muy reducido, con lo cual está bueno como para arrancar, eh, posee su peso sonido alza y guión de fibra óptica, ¿sí? el alza es regulable tanto en altura como en deriva. Tiene mal visto pistón, que lo hace bien duradero, mucho más potente, mucho más preciso, con un seguro adelante de la cola del disparador. ¿Sí? Este obviamente funciona como un rifle tradicional. Lo abrimos, lo quebramos, colocamos el balín y disparamos, ya queda listo para disparar. Eh, bueno, esta opción es una opción muy buena, como decíamos, para todo lo que es casa menor. Para cazar liebres perdices y cacha, hasta los 30, 40, 50 metros, 60 inclusive sin problema. Con un precio muy copado, como decíamos, hay pocas unidades, así que comuníquense, no se pierdan, estamos en plena temporada. Bueno, y después tenemos un montón de otros modelos más de rifles y marcas, ¿no? Así que esperamos su consulta como siempre, y nos vemos en la próxima.